Y el lavado para cuando. <risa> ¡Al vato. No no te queremos. Aquí hacemos entrega a nuestro compañero Lolo, a nuestro futuro franquiciado que va a hacer de maravilla. Enhorabuena, Es tener este contrato de franquicia de Lolo. ¡Felicidades! Y ahora, como se lleva dos, le vamos a hacer entrega del de contrato de franquicia de San Juan de Alfarache, acá en Sevilla. ¡Vamos! Lolo, segundo, pa. No, Estamos en Sevilla cumpliendo el sueño que teníamos desde hace muchísimos años con Lolo, propietario de dos centros de Albato, San Juan de Alfarache y Nervión. Lolo, ¿cómo estás? Pues muy contento. Sin ningún lugar a duda. Ha tenido un plan de carrera brutal en la compañía Albato y nos gustaría contarnos un poco cómo fue, cómo empezaste, cuándo empezaste, contanos un poco acerca de tu, tra tu trayectoria. Pues nada, empecé como cualquier otro empieza: personal watcher, eh, trabajar duro y bueno, de ahí pues de trabajar duro, pues conseguí ser capitán. De capitán formador, de formador de nuevos equipos, de abrir centros nuevos, de, de, de, de, de forma franquiciado. Y al final, pues mira, conseguí yo ser franquiciado también. Empezaste como personal washer, formador, capitán, viajaste por todo el país, abriste nuevos negocios. Modelo de la empresa, por cierto, ¿eh? en la mayoría de los carteles de, de la empresa, en la mayoría de los anuncios, está aquí el crack. ¿Qué sueño estás cumpliendo ahora y cuáles son los siguientes pasos? Pues, siguiente sueño, como ya hemos dicho antes, es ser franquiciado, no de uno, sino de dos, y llevarlo a lo más alto. Yo creo que más que eso ahora mismo, lo importante es centrarse en lo que está ahora mismo, enfocarse en eso y hacer crecer la idea que tienes ahora mismo. Ya, día de mañana, pues ya diremos cuál será el siguiente límite que hay. Muy bueno. Lolo, contanos, ¿cómo fue...? Tu llegada a la empresa. Hoy estamos en Sevilla, pero hace un tiempo estabas en Mallorca. Contanos un poco esa parte de tu historia. Pues sí, cierto. Yo eh, soy de Sevilla, de aquí toda la vida. Y un día dije, pues, ya a cambiar de aire. Me fui a Mallorca, estuve allí unos años, hasta que a los tres años más o menos conocí al vato. Y que me entrevistó Chimo, que es otro franquiciado día de hoy. Y nada, fue a entrevistarme y al día siguiente empecé a trabajar. Y de ahí ya, pues, toda la trayectoria de Personal Watcher, por todo lo que hemos pasado, hasta, hasta conseguir ser lo que ahora es lo, el que a mí me entrevistó. ¿Y Lolo. En Albato, en tu trayectoria te habrás encontrado con momentos difíciles y con momentos bonitos. ¿Me podrías decir uno y uno? Sí, y no es difícil. Eh, he tenido momentos muy buenos, momentos malos. De lo mejor que me quedo pues ha sido de mi poder la, tener la suerte de conocer y trabajar con Antón, otro, muchos trabajadores más también, claro, no digo que no, Raúl, Ciudad, mucha gente... Pero con el que te queda porque es el día a día, al final con el que convive mi compañero, de, mi compañero, vida compañero de vida laboral, sentimental no, pero debe laboral sí. <risas> y eso pues es lo que te lleva. Y de malo, a ver, hay veces que por vaguería de otros compañeros, por no ejercer su trabajo como debe de ejercerlo, de que tú le das todo para que ese compañero lo de todo y no responde y te ves solo. Pues sí, hay muchas veces que con Antón, gracias a que eso, eso bueno que he tenido en la empresa, que he conocido dentro de mi equipo, hemos tirado del equipo, hemos tirado para adelante, días que hemos estado los dos solos, semanas que hemos estado los dos solos, y lo hemos dado todo y ahí estaban los resultados, mejor que si te, tuviésemos cuatro más ahí vagos, que no, no te responden y al final pues te sientes ahí en ese momento, pero bueno, para eso están los compañeros, los buenos compañeros, para tirar para arriba y las ganas. Lolo, en tu trayectoria como personal washer, ¿cómo? un líder, como capitán, porque al fin y al cabo eras capitán, pero podías cobrar perfectamente, bueno, y hacías el, el cobrar, cobrabas como un personal washer, que también se ponía a tu sí. mismo nivel si sí, hacía un buen trabajo. ¿Tú has ganado dinero? Pues la verdad que puedo decir que como está el mundo a día de hoy, he ganado bastante dinero. Y Lolo, como franquiciado, ¿tú crees que dándolo todo, haciendo una buena metodología como franquiciado, llevando el equipo a otro nivel, a, a un nivel de trabajo extremo y motivación sobre todo eso sí que es verdad que, que hay que esforzarlo tú crees que te va a ir bien te, mm, ¿te ves ganando dinero hombre no creo estoy seguro porque haciéndose o hasta el día de hoy haciendo la metodología y como se tiene que hacer se ha ganado dinero pues siendo tuyo ...como cuando es tu hijo, lo das todo por ello ...pues si estaba ganando dinero antes... ...ahora estoy 100% seguro que más dinero vamos a ganar ahora... ...pero todos... Genial... <risa> Lolo, Hernán y yo estamos... ...y todo el equipo de Albato... ...estamos súper orgullosos de ti... ...de tu puesta en marcha desde el minuto uno... ...en el que pisaste el suelo de Albato... ...hasta ahora que eres uh, franquiciado de tus dos centros en Sevilla... Y te deseamos lo mejor. No te deseamos suerte, porque sabemos que la suerte sin esfuerzo no existe, es porque te la has trabajado mucho. Has sido un trabajador nato, un compañero. ...que ha revolucionado la verdad que el mundo del lavado también en conjunto... ...porque esto el lavado no ha sido ni de una persona, ni de dos... ...ni de un CEO, ni de un fundador... ...esto ha sido parte de mucha gente, de un gran equipo... ...y del que tú has sido líder también de ese equipo... ...nos sentimos súper orgullosos, muy contentos de ti, muy felices... ...y te deseamos lo mejor en esta gran trayectoria. Muchas gracias. Que, gracias por ser parte de albato También tengo algo que decir... Y que yo también estoy muy agradecido y orgulloso del equipo que he tenido conmigo, de vosotros también, de lo que me había ayudado también a mí y que a todos los que quieran animarse siempre y seguir creciendo que crean la franquicia que, que lo puede dar todo y ganar mucho en vida, familia, dinero, lo que quieran. Lolo. Eh, y Lolo, la última pregunta, ahora sí. ¿A quién quieres más? ¿A Hernán o a mí? <risa> a ver, a mí me gustan las mujeres. <risa> <risa> Hernán, <te hemos> <risa> Escúchame, Lolo, estamos para, para. No, no, no.